Imagínate a Batman, pero como el monstruo de un slasher. Pero antes, un poco de contexto. El año pasado salió The Batman, un thriller con tintes de terror que bebe mucho de las películas de David Fincher como Zodiac. Pero el terror se queda ahí, en pequeños tintes. Empieza la película desde los puntos de vista de varios criminales a punto de cometer delitos mientras Batman nos cuenta el miedo que les infunde, usando las sombras a su favor, ya que se esconden ellas. Como si estuviéramos hablando del xenomorfo de Alien, que por cierto, explico en otro vídeo del canal por qué nos infunde tanto terror. En esa secuencia incluso podemos llegar a empatizar con alguno de los maleantes porque no termina de encajar con el grupo. Imagínate que esta secuencia es la primera que vemos de una película en la que vemos Gotham desde un punto de vista nunca antes visto en pantalla. De hecho, ya existe una historia en el universo de Batman en la que el punto de vista no es de él. El cómic Joker, de Brian Azzarello y Lee Bermejo, un cómic sobre cómo Johnny acompaña al Joker desde que sale de Arkham hasta que lo captura Batman. Es grotesco y muy explícito, pero no es suficiente. Vamos a quedarnos con el chico de la película. Analicemos única y exclusivamente cuando sale él. Todo empieza con el chico en un tren junto a un grupo con la cara pintada. Él es el único que la tiene a medias porque no se siente del todo cómodo ahí. Un señor que no pertenece al grupo se prepara para salir del tren y uno de sus acompañantes se fija en él. Es su siguiente presa. Luego vemos como el grupo quiere forzar al chico a pegar a ese hombre. Él no está muy decidido, y lo está menos cuando ve la batseñal. Entonces aparece de las mismas sombras un hombre vestido de murciélago resistente a las balas que le da una paliza con sus propios puños a todo el grupo. El chico huye. Esta secuencia es perfecta para ser el inicio de una película donde vemos cómo el entorno de este chico le moldea para terminar en una vida del crimen. Podría ser perfectamente súbdito de dos caras. Tendría sentido no solo por el maquillaje, también porque dos caras representa la dualidad. La diferencia es que decide sus acciones a cara o cruz, no por su moralidad. Eso lo perdió hace mucho. Pero el protagonista no. Él todavía tiene una moral en la que basarse, pero para conseguir dinero en una ciudad donde no le queda otra que robar o ser robado, esa moralidad tiene que ser ignorada. El slasher podría tener espacio en un banco con la arquitectura de los videojuegos, lleno de recovecos únicamente accesibles por una única persona. Veremos cómo The Hostile es un grupo donde su líder da tanto miedo como el propio antagonista. Una vez dentro, podría transcurrir como una película de atracos: el banco rodeado por policías y reines dentro. La diferencia es que el monstruo está dentro del edificio sin hacer ruido. Dos caras ya tenían un plan para cuando él viniese. Lo ejecutan y parece todo tranquilo, silencioso. Pero Batman sigue acabando con el grupo uno a uno, como si fuera el videojuego. Solo que nunca lo veríamos desde el punto de vista que no fuera del grupo. Dos caras empezaría a culpar a sus súbditos y lanzar una moneda para decidir si matar o no a los rehenes. Esto choca de frente con la moral del propio chico, que incluso puede tener discusiones con sus compañeros sobre ese tema. Dos caras podría enviarle a revisar una sala en la que de momento no ha sucedido nada, pero sospechado. Es oscura y con los techos altos. El miedo se apodera del protagonista. Podría correr la misma suerte que sus compañeros. El terror aceleraría su pulso mientras es vigilado por su jefe pero no le pasa nada. En cambio, mientras él va a esa sala, su jefe es capturado por Batman. Una vez capturado, Batman caminaría intimidante hacia el protagonista y este se quedaría inmóvil ante la presencia del Caballero Oscuro, tal y como pasaba en la primera secuencia. Cuando estuviera a escasos pasos, puede que reaccionase disparando y Batman, como un espectro, desaparecería envolviendo en humo al protagonista. Aquí, este se pondría a disparar al techo mientras corre nervioso hacia la salida. Cuando se quisiera dar cuenta, estaría rodeado por la policía de cota. Podría ser una película movida por el suspense y la expectación. Este final es tan viable como cualquier otro. Me gusta la idea de cambiar el punto de vista de la historia. Se generarían matices. Humanizaríamos a los personajes que normalmente están en un tercer y cuarto plano, indistinguibles del decorado. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de dar like, comentar y suscribirte. O si no, manera por ti